Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa León Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. En un vídeo anterior os explicamos cuál era el músculo suasiliaco, su anatomía y su sintomatología cuando está afectado. Pero hoy os vamos a hablar de su tratamiento y de su estiramiento, y de su estiramiento para la recuperación total del mismo. Para tratar el músculo psoasiliaco primero debemos saber si es realmente el músculo el que está afectado para eso tenemos que hacer un buen diagnóstico. Su diagnóstico se obtendrá primero de un juicio clínico valorando los síntomas que tiene el paciente. Si el paciente le duele en la zona lumbar baja, parte anterior del músculo o bien en la ingle además de tener dolor al presionar entre el ombligo y la cresta ilíaca, es decir en la cadera es muy posible que tenga afectado el músculo psoasiliaco. Si además le duele al pasar de una postura de sentado a de pie o al estar mucho tiempo de pie o le duele tumbado boca arriba, podemos sospechar que tenga este músculo afectado. Pero además debemos tener un examen de sus vidas cotidianas, como por ejemplo la postura laboral que tiene o las actividades deportivas que realiza. Si la exploración de todo lo mencionado anteriormente es positiva, podremos decir que nuestro paciente tiene afectado el músculo suasiliaco. Es un músculo que suele confundirse con otras patologías como por ejemplo lumbagos de origen desconocido, tendinitis o sobrecargas del músculo cuádriceps e incluso con patologías de cadera. Por lo que además de lo descrito anteriormente, lo ideal sería que tendríamos que realizar un diagnóstico diferencial de otras patologías para descartar otras lesiones que pudieran estar creándonos algún tipo de confusión a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Cómo podemos realizar el tratamiento para el músculo suasiliaco? Una vez diagnosticado si está afectado el músculo suasiliaco y haber descartado otras patologías, hay que saber dónde está afectado, si es en su vientre muscular por sobrecarga o contractura o si es una tendinitis. El tratamiento por lo general será conserva conservador, basado en técnicas de fisioterapia como por ejemplo, electroterapia, técnicas manuales, técnicas manuales osteopáticas con el fin de devolver la movilidad y la funcionalidad de la columna lumbar y pelvis. O bien deberíamos enseñar al paciente las posturas que no debe adoptar y a la práctica deportiva que puede practicar. Enseñar unos estiramientos que también debe, debería realizar a diario. Y si, por otro lado, en algunas ocasiones podemos recomendar que su médico le paute un tratamiento médico basado en analgésicos y relajantes musculares para la recuperación total de la lesión. ¿Cómo se debe realizar el estiramiento del músculo suasiliaco? Como hemos dicho en anteriores vídeos, para hacer un buen estiramiento el músculo debe estar siempre previamente caliente por lo que es contraproducente estirarlo en frío. El estiramiento del músculo suasiliaco lo podemos hacer de dos maneras diferentes. La primera opción el paciente está en posición bípeda, es decir de pie. Le pediremos que inque la rodilla afectada mientras la pierna no afectada tiene que hacer flexión de cadera y de rodilla manteniendo la postura. Posteriormente le pediremos que lleve su peso sobre la pierna no afectada para poder realizar una hiperlordosis lumbar y una hiperextensión de cadera. La segunda opción sería el que el paciente debe estar tumbado boca arriba sobre una camilla o sobre una zona que esté elevada. Le pediremos que flexione cadera y rodilla y que se sostenga con las dos manos, de la, eh, las dos manos la rodilla. A la vez que le pediremos que saque lo más posible la pierna por fuera de la camilla para hacer hiperextensión de cadera. Es importante mencionar que los estiramientos se deben realizar de forma suave y lenta y nunca forzar más allá de nuestra capacidad física.